Las personas fuertes ríen con el corazón roto. Los momentos difíciles no perduran, pero las personas fuertes sí. Los embates del tiempo parecen implacables, incansables e interminables. Muchas veces sentimos que no tenemos oportunidad alguna cuando no solo las probabilidades están en nuestra contra, sino que al parecer también lo está el tiempo mismo. Es un escenario un tanto desesperanzador. Después de todo, nos vemos enfrentando semejante castigo, bien ejecutado y para nada ha merecido. Sí, puede ser muy difícil a veces, pero se debe tener en cuenta que las circunstancias son solamente eso. Circunstancias pueden ser duras, pero nunca son eternas. Lo que es más, estas nos ayudan más de lo que creemos nos ayudan a descubrir quiénes somos en realidad. A saber de qué estamos hechos, nos hacen desarrollar una nueva perspectiva de la vida y el universo. El que sonríe en vez de enfurecerse es el más fuerte. Esto es un concepto muy simple. De hecho, es común ver personas perder los estribos, creando caos de alguna manera, enfureciendo con cada persona que se le cruce o con ellos mismos. Es como si quisieran demostrar un punto de muestra que no se debe de hacerles enfurecer, pero con esas actitudes solamente consiguen ponerse en ridículo ellos mismos y recibir el rechazo de quienes los rodean. Es increíble cómo en ocasiones una sonrisa puede tener mucha más fuerza que un desesperado grito de guerra. La sonrisa termina demostrando superioridad cuando evita el conflicto, cuando acepta las cosas y en lugar de confrontar permite dialogar de manera razonable. Para algunos eso es señal de debilidad. La verdad es que es una señal de educación y verdadera superioridad sobre la mente primitiva. Sé fuerte, pero no dejes que el mundo te haga dura. No permitas que el rencor te convierta en dolor. No permitas que la amargura te arrebate tu paz mental. Y la nobleza de tu alma es muy fácil cambiar a estar sometida a tanta presión. Después de todo, somos seres humanos y tenemos una gran capacidad de adaptarnos a cualquier situación por adversa que parezca. Sin embargo, debemos de asegurarnos de que sea eso. Adaptación, no un cambio brusco en nuestra forma de ser, debemos tener presente quiénes somos y dejarlo muy claro en nuestro interior para no perder el norte. Pocas veces nos damos cuenta de la forma en que esto puede suceder. Pero si nos ponemos a pensar, conocemos al menos una persona que cambió de manera drástica y radical luego de verse en situaciones desfavorables. Y debemos admitir que ese cambio en esa persona no suele hacerla a alguien más agradable. Por ente, debemos evitar ese cambio. Seguir siendo las mismas, pero más sabias. Claro que esto es algo muy fácil de decir y un tanto complicado de realizar. Después de todo, podemos absorber mucha información y absorber las conductas que pudiesen ser consideradas como repudiables. Cuidémonos de no hacer esto. Mantengamos una mente positiva, hagamos las cosas que se necesitan hacer, pero siempre manteniendo nuestro buen espíritu dentro de cada uno de nosotros. Hay un tema que se debe aclarar para poder entender bien la fortaleza de una persona. ¿Qué es una persona fuerte? Puede ser alguien cuyo cuerpo es capaz de levantar grandes pesos y realizar hazañas físicas que no cualquiera es capaz de realizar. Sí, eso sería una persona verdaderamente fuerte, pero no es necesariamente una fortaleza envidiable. Una persona realmente fuerte es aquella que sabe reírse de las cosas malas que le pasan día a día. Fuerte es aquella mujer que es capaz de criar y mantener a sus hijos sola. Una mujer fuerte es aquella que, aún con lágrimas en sus ojos, Busca aliviar el dolor en los corazones de los demás. Eso es una mujer verdaderamente fuerte, ya que la fortaleza real no se ve a simple vista, se demuestra en cada acción. Existen ejemplos de esto alrededor de nosotros, y si tú quieres saber de alguno de esos casos, solamente sal a la calle y pregúntele a alguien cómo ha estado su día. Te dirá que su día ha estado bien, con una sonrisa en su rostro. Y lo hará porque es fuerte, porque elige no quejarse de las circunstancias de la vida, no elige pelear y desquitarse con los demás, sino que busca incansablemente la forma de mejorar. No es una garantía que todos te responderán de esa forma. Existirán personas que se molestarán contigo, alegarán que no tienen por qué responder esa pregunta, ya que no te conocen. Y tienen razón, no te conocen en absoluto, pero ese enojo desmedido no debe ser interpretado como amenaza ni debe alterar. Por el contrario, siente pena por ellos ya que es señal de una persona sin fortaleza y casi derrotada. Es complicado evitar caer dentro de ese círculo vicioso de enojo y frustración. Debemos admitir que la vida no siempre es fácil y que a veces parece como si el destino estuviese conspirando. en nuestra contra, pero no existe noción más alejada de la verdad que esa. El tiempo no conspira en nuestra contra. De hecho, trae lo bueno cuando estamos listos para recibirlo. Con eso en mente, no es para nada imposible evitar caer en ese abismo. Todo depende de la forma en la que veamos el mundo. Si decidimos verlo de manera positiva y nos concentramos en las cosas buenas que existen en nuestras vidas, en las oportunidades que tenemos y en las razones por las cuales sonreímos cada día, serán suficientes para evitar tan aparatosa caída. Claro que esto es difícil de creer, pero no es para nada mentira, es completamente cierto. Los pensamientos tienen poder sobre el cuerpo. Y si eres una persona realmente fuerte de mentalidad férrea y que no se rendirá ante nada, entonces de esa manera actuará tu cuerpo. Este tendrá más energía para enfrentar cada reto porque tu fortaleza mental hace crecer tu fortaleza física. No pierdas la calma ni desesperes ante una de estas situaciones. Es cierto que son complicadas, pero no es imposible salir adelante. Gracias, Marco. Las personas fuertes ríen con el corazón roto, pero por un tema de moral, un tema de orgullo, un tema de querer progresar. Usualmente las personas piensan que con el hecho de estar acá, con la cabeza abajo, constantemente, le, le es sano. Y no lo es para nada. Porque, entonces, ¿no vas a progresar? ¿No vas a ver más allá? Yo sé que es bastante difícil. Yo sé que puede doler mucho el hecho de estar como estás. Pero, amigo, amiga, sonríe. Te hace más fuerte el hecho de estar sonriendo. De ver la vida con unos ojos y un color diferente. Con buscar ver todo de una manera mejor. Por hacerte sentir mejor. No tienes necesidad de nada más que eso. Sube tu mirada. Abre los ojos y que pase lo que tenga que pasar, no esperes menos, progresa, sube tu cabeza y date cuenta que lo mejor está por llegar. No le regales tus mejores años, tus mejores días a esa persona, que no lo valora. No. Regálatelos a ti. Busca progresar, busca sentirte mejor, busca reír. Todo por ti, por nadie más. Me gustaría que por favor encontraras una manera diferente de ver las cosas. Algún plan, algo que sinceramente te haga progresar, te haga ayudar a toda esta situación por la que estás pasando. Yo no necesito en este momento, amigo o amiga, que te encuentres mal, te encuentres triste, no. Es efímero, pero es la verdad. Necesito que sonrías, necesito que progreses. Y veas el lado bonito de toda esta situación. Preguntarás o dirás que no hay nada positivo de esto, pero créeme que lo hay, porque la experiencia queda. Yo sé que es bastante doloroso, pero... Créeme que eso es lo que queda. La experiencia es lo más importante que puede tener una persona. No esperes menos. Al contrario. Vea por más. Yo soy Ricardo un Niño. Y yo me despido. Hasta la próxima. Y que Dios te bendiga.